Y vamos a hablar sobre el caso de un policía acusado, detenido por una causa de violencia de género. Exactamente, y está Julián Cháver del otro lado. Julián, buenas tardes. Dice Julián, ¿cómo están? Bueno, por, Hola, para Julián. contarles algo, por lo menos un, un hecho curioso. Detrás mío la comisaría 45 de Guaymallén. Estamos en la famosa calle Dorrego de Dorrego, muy cerquita de Luzuriaga. Acá lo que sería, también estamos cerca de Alto Rego, una zona muy conocida de Orrego, una comisaría, si se quiere con algunos años, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque evidentemente su seguridad no es la mejor. ¿Qué pasó? Un policía en ejercicio de las funciones que tiene prohibición de acercamiento con su exmujer, que el fin de semana va hacia la casa, se sube un techo aledaño, le grita de madrugada, le dice que la va a matar, llaman a 911 lo convocan y viene por sus propios medios a la comisaría, se entrega, sí. y desde el sábado que estaba detenido y le dicen, bueno, vas a tener una causa por haber roto la prohibición de acercamiento, por haber amenazado de muerte a tu mujer, hasta que algo que se da lamentablemente bastante seguido, pero claro, esta persona por ser policía, porque en ningún momento eh, dijo que se quería escapar, como que lo tomó con mucha naturalidad, ya sí. había como un relajamiento entre, el, entre los, los policías y él, eh, le daban de comer, charlaban, dicen que algunos lo conocían de antes y claro, la situación era como de una convivencia, esperando a ver qué iba a pasar con su caso, pero hoy a la una de la tarde le avisan que lo van a pasar al penal. Obviamente sí. que eso al hombre no le gusta nada, a nadie le gusta la posibilidad de ir a la cárcel, claro. más allá de que por lo que él había hecho, por el delito que había cometido era lo que correspondía, y ahí cuando se entera que va a ir al. que le dicen que va a ir a la cárcel, pide ir al baño. Lo lleva una persona sin esposarlo. Esto lo hablamos con gente de adentro de la comisaría que nos piden no dar los nombres, porque realmente los vimos muy apesadumbrados por lo que pasó. Claro. Por lo menos eso es lo que yo pude Quizás ver. Aprovechamiento empuja, de confianza por parte del este sujeto. Tal cual. Lo lleva al baño, lo empuja a esta persona, lo tira al piso y sale corriendo hacia esa puerta que tengo detrás mío. Que estaba abierta porque en ese momento había otro policía atendiendo a una mujer. Pasa el segundo policía que como me dice el policía, Julián, yo saqué el arma, pero dice, no le voy a disparar en la calle. Lo corrimos, no lo... No, no lo me río, pero no debería reírme, perdón. Lo corrimos, no lo enganchamos, no lo alcanzamos, era más rápido que nosotros, sí. se escapó. Y claro, uno dice, qué poca, qué poca seguridad en claro. una comisaría, pero dice, realmente, siempre off the record. No nos relajamos, no, no debería haber pasado, hay una investigación de asuntos internos de inspección general de seguridad, porque claro. hay que descartar. O que haya una connivencia, que esta persona haya ofrecido plata para que lo dejen escapar. O algún favor, lo cual es un delito grave para un policía. Uh -huh. O simplemente inoperancia o negligencia que puede eh, caber una suspensión. Pero Juli. los policías de acá, con los que hablamos todos muy jovencitos, están eh, muy están muy, muy sorprendidos, muy apesadumbrados por lo que pasó, porque dice no, no se nos puede escapar una persona así, pero bueno, esto pasó hoy a la una de la tarde. Esta persona está prófuga, uh -huh. obviamente que no quiere ir a la cárcel, tiene una causa complicada y la ex y la mujer, y con esto termino, la mujer tiene una custodia en la casa porque entienden claro. que puede ir a buscarla porque ya la había amenazado de muerte y ahí sí que la cosa se pone realmente grave. Así por ahí, tiene un policía claro. y una custodia en la casa. ¿El protocolo marca que cuando una persona detenida, aprendida pide ir al baño, lo tiene que llevar sí o sí esposado o, o es, digamos, laxo en ese sentido? Es buena esa pregunta y no lo sé. Yo creo lo que pasa es que si la persona va a ir sola al baño es muy probable que tengas que sacarle las esposas ahora ese proceso de dónde le sacas a la esposa? dónde se la volvés a poner cómo lo cuidas me imagino que tiene que ser un poco más cuidado porque la persona con un solo empujón al que lo estaba cuidando y otro empujón para salir de la puerta ella ya ganó la calle solamente sí. sin casi sin usar violencia y quizás... sin sin pegarle a nadie entonces estuvo muy rápido en la calle de una manera muy sencilla siempre y cuando lo que cuenta la policía pero dice ya estuvo asunto de interno ya hablamos todo dice y, y nos han dicho nuestro jefe que no podemos dar ninguna nota al respecto pero esto me decían amigos de récord claro eso te iba a decir digo también en esto vos recién mencionabas que muchos de ellos lo conocían a esta persona eh, es un oficial no Sí, sí un oficial inspector sí. ¿Quién es, quién no, sé, no sé qué cargo tiene, sé que es claro. policía en funciones. Sí, que está, que está acusado de, bueno, de esta causa de violencia de género. Y quizás en eso, ¿no? de la confianza, quizás eh, sus compañeros no pensando que podía llegar a actuar de semejante manera no ante la situación que estaba atravesando y él abusando de esa confianza, bueno, lamentablemente se dio esto, que seguramente, y lo mencionabas vos, esta mujer, no su ex mujer, quien era su pareja, quien uh -huh. puso esta denuncia por violencia de género, debe también uh -huh. tener su miedo, ¿no? Y, y, que, es y, que... Hasta que no caiga por esa supuesto. persona no va a estar tranquila no a a esa tranquila, mujer, por claro, más que claro. haya una consigna policial en su puerta, como se está haciendo en este caso y como se hace en varios casos que conocemos, esa mujer no va a poder estar tranquila hasta que quien la amenazó de muerte no esté donde tiene que Vuelva estar. va a estar claro, Entiendo que lo están buscando, entiendo que esta persona buscará un abogado y encontrará forma de entregarse porque no es tan difícil permanecer prófugo cuando te buscan, pero lo que ustedes dicen de la ex mujer es absolutamente así, esta mujer debe estar con mucho miedo porque él particularmente fue a la casa a amenazarla de que le iba a matar y la verdad que uno no sabe si estas amenazas pueden transformarse en realidades y lamentablemente muchas veces hemos hecho notas ya con los hechos consumados pero seguimos hablando de personas que no toleran que las mujeres le digan que no, es increíble, pero eh, pasa muy seguido y estamos casi toda la semana haciendo una noticia de, de este tenor. Bueno, ojalá se hagan los controles necesarios no y todo lo que se tenga que hacer para asistir y contener sobre todo a esta mujer y, bueno, y para dar con el paradero de este sujeto que aún, como decís vos, no se sabe absolutamente nada de él. Gracias Julián, buenas tardes para vos. Abrazo, hasta luego. Gracias Juli.